Hola, ¿qué tal, Legió Noxlax? Sean bienvenidos a un video de evidencias paranormales más. Y hoy vamos a analizar un video que surgió en TikTok. Qué raro, ¿verdad? Ya todos estos videos que están surgiendo y que se vuelven virales salen en TikTok. Pues bien, este se trata de una niña que mientras baila, supuestamente un demonio la observa. El video. Es muy claro, pero a la vez muy confuso. Vamos a verlo. Aquí estamos observando cómo la niña comienza a bailar, pero desde el principio ya comienza a mover la cabeza, lo que supuestamente... Es un demonio Mucha gente ha comentado que eso le parece Pero pues yo le veo mucho más cara Como de un animal diferente Puede ser un búho un búho, Pero un búho sería muy raro que estuviera dentro de la casa eh, También podría ser un gato Pero no se le ven las características de gato A pesar de que hacemos un acercamiento No notamos que pudiera ser También he pensado que se trate de un perro pero es bastante extraño lo que se mueve ahí sin embargo creo que solamente se está tratando de una mala interpretación y que lo que estamos viendo es alguien que está sentado en el sillón o algo, puede ser un animal, un gato o un perro pero que esté moviendo quizá alguna otra parte y no sea exactamente el rostro no es un demonio, para la gente que está opinando que se trata de un demonio no lo es Tampoco creo que se trate de un búho, de un tecolote, una lechuza tampoco. Creo que puede ser una persona y que se le vea a lo mejor un, un pedazo del tenis o de una pierna. O puede ser un perro o un gato. Eh, pero no es nada paranormal. Decidí investigar sobre la usualia que es Sammy Guzmán 941 en TikTok. Pero extrañamente me encontré con que Sammy Guzmán no tiene ni un video. Y solamente tiene un seguidor. Y ella sigue a dos personas. Es muy raro este perfil. No sé si porque el video se volvió viral hayan quitado todos los videos. Yo quise entrar a la cuenta para ver si en algún otro video salía. Y podíamos ver qué era lo que se asomaba ahí. A lo mejor podíamos tener otros videos de otros ángulos. Y podríamos descubrir de qué se trataba. Pero me encontré con que la cuenta Sami Guzmán 941 está sin videos y aparentemente solo sigue a dos personas y solamente lo sigue una, qué caso tan más extraño pero estoy de acuerdo con las personas que dicen que esto no se trata de ningún demonio ni fantasma ni monstruo ni nada, solamente que se les hizo raro a las personas ver un objeto que se mueve ahí y que no tiene forma, puede ser un montón de cosas solamente que estamos viendo un fragmento de un todo y es por eso que Lo interpretamos como un rostro Pero me parece pudiera ser un perro Una persona o un gato Ustedes qué opinan Déjenme sus comentarios y si alguien tiene eh, Más información al respecto Se las agradeceré Voy a estar leyendo sus correos Y sus whatsapp para que me manden Información, recuerden que todas las noches Tenemos encuentro con lo desconocido En donde analizamos también Las evidencias que me mandan a mi whatsapp los quiero mucho y nos vemos el día de mañana con una evidencia paranormal más.